bipolar. Yo creo que lo más sensato es no, darle un par de vueltas acá y ahí te la agarra ahí en el manubrio. Cualquier bola suelta. Cualquier bola soltáis. Vamos. Nivel 5. Ya señor. ¿Ya? Cualquier cosa grita. Sí, agarra vuelo. Ojalá que tenga algún dispositivo por si se sobrecalienta el motor buen. Consumo de amperes, tres rayitas ¿Qué significa eso? No tengo idea La media tracción que tiene no derrapa nada buen. Lala. Se sienten los medios tirones para atrás Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, te pasaste. Le va a revisar la temperatura del motor y la batería un poquito más adelante. Uh. Oh, bueno, bueno. Oh, se pasó, bueno. ¿Cómo va? El controlador se siente un poquito más tío. No, pero nada fuera de lo de lo común, ni el motor. Es lo más tibio que lo he sentido, pero está tibio, no está caliente. Exacto. <ríe> como yo, man. Cacha. Polvo pegado. ¿Quedaste más cansado, si Igual iba pedaleando. O sí, yo también. Alivianándole un poco la pega, la wea. El Carlos me va a decir, ya, para, pobre bici. Bueno, esta ayer en la noche la taladaríamos para poner el dropper. Le hicimos un hoyo allá. Sí, esta, esta es la nueva gorda en esteroides, bueno, la gorda eléctrica en esteroides. Horquilla DNM de, de 120. Es para los de la vieja escuela, esta es como una mini volcano. Bien ancha. 120 recorrido, platina simple invertida. Le cambiamos el disco delantero por uno de 8, le cambiamos el disco trasero por uno de un tectro. Le pusimos un dropper DNM, <ríe> dropper con remoto. Ay, ah, los neumáticos no lo habían visto, los neumáticos se los cambié hace tiempo y han dado rico con estas cuestiones. Tienen, los otros tenían como las calugas en la mitad y cuando y se caía de la caluga porque se inclinaba y te tiraba el manubrio para adentro. Vamos con todo, Ah, bueno? oh, No te creo. <risa> <risa> <risa> <risa> Esta acuario salta polvo para todos lados. Mira la snap, cómo está. He estado dejando que la gorda se enfríe porque claramente no está hecha para lo que estamos haciendo. Andrés con equipo y de bicicleta deben ser en total unos 90 kilos. Más o menos. ¿Estás poquito flaquito, weón? ¿no? Un poquito más. Y yo creo que Andrés lo vamos a hacer pedalar para arriba ahora. No le ha hecho más atención a mi snap, weón. ¿no? Te eché grajita. <risa> ¿Queréis probar esta? ¿Dónde te marca el nivel? Esa rayita y ahí lo subí. Ahí te ha he hecho un pedo para arriba. ¡Snavi! Tanto tiempo. ¡Oh, qué larga! ¿Déjame? Adelante. Gracias por venir. <risa> noooo ¡Noooo! ¡Maldito e-bike! Falta respeto. ¡Vuelve! ¿Cómo estuvo? Uh. oh bien! Mis respetos por la gorda, weón. Bueno. Se lo puedo, <ríe> Un tractorcito. Lo bueno es que no explotó. Se pasó el polvo. No tengo los frenos muy acertados como cambiamos los discos ayer. Hacen nuevos también. Son. sí. Uh oh, se me olvidó esto. esta a acelerar. Oh, me voy a, ir a rebotar. ¿Me puedo ir adelante? ¿Sí? Oh, sí. Esto va a estar chistoso. Vamos. Vamos. el frente de la bicicleta se comporta harto mejor pero la cola sigue rebotando como loca Me he cambiado harto con la horquilla, weón. ¡Oh, esto está zapaticadísimo! Uy, se van asentando los frenos. Bien, weón. ¡Oh, qué risa! La gorda. Apaña caleta la horquilla, weón. No he bajado con horquilla. No he bajado nunca en no una gorda con horquilla. Cuando del otro los dos pelaste, pasaste por pelarete y se hizo... ¡pum! Oh, ¡Chao! ¡Joder! Oh, Yo sonando como camión la ¿no? <risa> weá. ¡Uh! <risa> ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! oh, oh. Dime que no. Pinche. Oh, la rueda trasera sonó terrible, por lo menos ya no es un maltrato brutal, es bastante entretenido de hecho. Cadena. Cadena, sentí un golpe en la rueda trasera que me dejó ¿Ahí en la baja? Sí, ahí. ¿En la baja? En la última parte de acá. Oh, oh, oh. como se va comportando la snap Rica, Bacán. Un pelín grande, pero ya no me incomoda tanto, ya me acostumbré. Ya te acostumbraste. Sí. Ahora se me salió la cadena a mí, bueno. cadena. Sí. Oh, oh. cadena? Sí. Llegué apenas, güey. ¿Cachaste la calidad de hoyos que había ahí arriba? Eran bueno, así. la primera bajada son así. ¿Y la horquilla qué tal? Buen trabaja completa. Sí. No, eh, no he tocado fondo ah, no, allá. Le queda un pelito todavía, bueno. Y ¿Llega hasta abajo abajo? Va bien. Te sigo un rato, dale. Trata de abrirte más en esa curva. Baja el pie a la izquierda acá, eso. a esa. Solo zanja, Sanja. Oh, wow. Pata afuera y todo. Cómo está la última parte. Oh, cómo está la última parte. Habían unos hoyos brutales, parecía motocross la Somos unos sobrevivientes. O en los saltitos siento mucha confianza con esta horquilla Cuando te dije ábrete más, era solo para la primera, para que entrara más abierto Trata de abrirte más en esa curva O claro, te abriste en la que venía y te montaste arriba del cerro Y después está ahí tan arriba que chocaste de frente con la que venía Y lo otro, trata de ocupar ocuparla, de repente vaya así con el pie abajo mucho rato Para el tiro Claro en el fondo aquí voy con los pies planos y aquí que necesito el apoyo aquí abajo y una vez que salgo de la situación vuelvo a ponerme plano y me preparo para la próxima ah, claro. ¿Cachai? La, al, al final la única justificación para tener el pedal abajo es pedir la garra la bicicleta porque estáis en un plano inclinado o en un peralte que necesitáis más agarre la qué tal ¿Cómo todo bien y tú Bien bien. Uh, Esa máquina, <ríe> bueno, jugando en la gorda. Te que tiramos una hasta abajo Ya. Y de ahí sesionamos en algún lugar y echamos la talla Nos vemos abajo Nos vemos Cuídate Andrés <risa> ¿Cómo va? ¡Wow! ¡Oh! ¡Loco! Esta bicicleta está hecha a saltar. ¡Muu! El terreno está súper suelto y se mete en las curvas. <risa> Ahora quiero ir al este Con permiso Ay uh. oh. Uh. Oh, como cambió <risa> bon, Estabilidad pero así es más fácil que saltar en una bici normal El cambio de los neumáticos y la horquilla fue brutal. Brutal, brutal, brutal. Brutal, brutal, brutal. Bon. ¿Todo se comporta la raja? Tenés muy despacio. Todo me da esta al Sin arriesgarte más. No, y menos esta bicicleta, bon. es segunda vez que la ocupáis. No, si sí, me da lo mismo bon, mi físico. Me lo mismo rayar, <ríe> me importa rayarla, bueno. Ah, por la bici. Sí. Yo pensaba que porque no estaba acostumbrado. O no. <risa> bueno, esta base comportó increíble. La horquilla es demasiado estable. Yo creo que un cambio grande fueron los neumático y la horquilla te deja ver qué es lo que estáis haciendo. No te... te. Te mantiene la rueda delantera más pegada al piso. Es igual está más suelto de la otra vez que vinimos. Está mucho más suelto que como viene cuando viene sin horquilla, ponte tú. <risa> bueno lo sentí, la raja, iba cero preocupado la bicicleta oh. Vámonos de acá, ¿eh? si no me va a terminar matando Riesto Gracias André, bueno, te pasaste Y los neumáticos los chequeé antes de salir, le puse 8 y 6. Y atrás se me iba de repente, pero sentí que se iba pero no te molestaba. ¿Cómo estáis? ¿Te puedes salir un azul contigo? Obvio que sí. ¿Cómo estáis compadre? ¿Van para arriba? No, no voy a recién. Buena, qué rico. ¿Le puedo tomar los foto? Obvio que sí. Bacán, chiquillo. Un gustazo. Oh!